Gremiales presentarán una denuncia contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por cuatro delitos contra Paola Aguilar, quien es representante de mujeres gremiales en este departamento y fue obligada a pedir perdón de rodillas. Esta familia es una persona humilde, también inocente. pido que disculpen, que perdonen por el error que a veces cometemos. Somos seres humanos y creo que primero debe primar la vida. ¿Dónde está su Ahí está el robo, ¿eh? La vida de usted. hermano. perdón. ¿Ella es su Yo soy padre y madre de mis hijos. <ríe> Temo por mi vida, ¿qué va a ser de ellos? La señora se conmovió y sin que sepa su hijo me dejó escapar por la parte de atrás. No logré avanzar ni una cuadra donde viene todo, todo lo que estaban bloqueando junto a su hijo y me agarran. Gremiales presentarán una denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, contra la Unión Juvenil Cruceñista y otras personas identificadas por los hechos registrados la semana pasada, donde obligaron a una mujer gremialista a pedir perdón a cívicos. La víctima se encontraba de rodillas. Para poder sentar la denuncia formal en contra de todas las autoridades o cívicos de la ciudad de Santa Cruz, quienes han sido eh, autores del secuestro, tortura, agresión a nuestra compañera Paola Aguilar, una compañera gremialista que representa a la Federación de Gremiales Unidos de Santa Cruz, quien ha sufrido estos abusos, estos atropellos. Paola Aguilar nos relató que el día que fue amedrentada, intentaron quemarla. Las amenazas por parte de quienes son parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de quienes conforman la Unión Juvenil Cruceñista. Y me obligaban, me querían hacer filmar un video donde yo diga que a mí el gobierno me ha pagado que estoy infiltrada cuando yo dije no puedo decir algo que no es, no puedo y es así como se ven las imágenes desde entonces llegó la, la después de todo eso llegó la prensa y, y es lo que sucedió lo que se ven las imágenes. Según nos relata la víctima, su delito fue exigir continuar con sus labores cotidianas y su derecho al trabajo. Mi único delito ha sido que días antes yo por defender a mi sector gremial porque yo también soy una mujer gremial que vive del día a día y nosotros nos vemos cansados a afectados por este paro cívico. Yo yo lo veo en Santa Cruz aquí me sorprendo llegué a esta ciudad por la colaboración de mi confederación. Yo me sorprendo que acá es un paro que no no está. En cambio en Santa Cruz yo quisiera que la prensa como no lo informan Y no lo enfoca no lo dicen allá es bloqueo cívico. No nos dejan avanzar una cuadra. No nos dejan ni siquiera de hacer nada y nosotros como sector gremial nos sentimos cansados. Mi único delito fue pedir que nos dejen trabajar. Muchas personas como Paola Aguilar, necesitan trabajar a que existan responsabilidades con entidades bancarias. Sí, efectivamente, realmente es sorprendente que no sean respetados los derechos de los ciudadanos en la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz realmente está viviendo una dictadura por parte del señor eh, Camacho y creo que nosotros como gremialistas no lo vamos a permitir, ya la confederación se ha pronunciado y nosotros vamos a estar interponiendo eh, una querella en contra de este señor porque no es justo que él viole estos derechos. Los delitos contra Camacho y otros serán por secuestro, por tortura, robo, agresión física y otros. Asimismo, se anunció una denuncia internacional contra estas personas. Pero no se puede limitar el ejercicio del de, eh, derecho a la opinión, el libre tránsito, el derecho al trabajo y además el derecho a eh, expresar y sentir lo que uno piensa, lo que uno siente y el eh, defender además sus raíces culturales y que este sea eh, motivo de discriminación.